A ver, no, fue asustado. si ustedes dos, ¿saben quién rompió esta funda del lavarropa que estaba puesta en su propio lavarropa? ¿Quién rompió esto? No, no, no. ¿Quién? ¿Fuiste vos, Zampi? ¿Fuiste? No te escondas, Zampi. Sampi, fuiste...? Vos? ¿Vos fuiste? ¡No! ¡Vos fuiste Sampi!